Estamos en el Centro Cultural Leopoldo Marachal, en Villa Tesey. Nos hemos reunido con más de 100 entidades representativas de Burlingame, sociedades de fomentos, centros de jubilados, clubes de barrios, asociaciones civiles, para resolver varios temas. El primero es que tengan la escritura de cada entidad, o sea, nosotros vamos a trabajar en un programa de regularización dominial, para que se terminen esto de los comodatos, que están siempre sujetos al humor de, de un gobernante, ¿no? Nos parece que cada entidad tiene que tener su escritura, tiene que tener su regularización dominial para poder sentirse, en este caso, más representativos y, bueno, y dueños y dueñas de, de la entidad para que los vecinos puedan, puedan ser parte de, de ese trabajo, ¿no? En segundo lugar, digo, plantear también esto que tiene que ver con, bueno, con la posibilidad de eh, tener la personería jurídica mucho, mucho más rápido, mucho más ágil, se vienen en la Argentina, eh, a partir del año que viene, con el gobierno de Alberto Fernández, seguramente programas descentralizados, programas de fortalecimiento institucional, programas de salud, en donde las entidades van a ser más que importantes, ¿no? porque como lo hicieron en algún momento, van a volver a albergar estos tipos de, este tipo de programas que siempre benefician en forma directa y cercana a las vecinas y a los vecinos. Y yo tomé la decisión de ponerme a trabajar... ...y gobernar junto a las entidades, ¿no? Para esto las entidades tienen que, estar, tienen que estar fuertes, tienen que ser representativas... ...tienen que, bueno, que albergar a las vecinas y a los vecinos de cada barrio... ...que nos van a permitir ser una delegación municipal eh, en cada uno de los barrios, ¿no? Y poder interactuar con el municipio, claramente, la demanda que los vecinos tienen... ...en función de, de la calidad de vida, en función de un gobierno que tiene que estar... ...cada vez más abierto a la gente, más abierto al pueblo, que tiene que ser transparente... ...y que tiene que resolver en un modelo de Argentina que se viene con Alberto Fernández un modelo de provincia con Axel Hichilof, que nos va a posibilitar mejorar mucho la situación de vecinas y vecinos.